molestar nuestro confort y nuestro nivel de vida. Muchos pueden pensar que se trata de, de un virus, sin ir más lejos, el propio SARS-2. Pero en este episodio no vamos a tratar la pandemia ni la COVID. Ese algo tan pequeño que es responsable de nuestras comunicaciones, entretenimientos, forma parte de los trabajos, de los transportes que cogemos cada día y prácticamente de cualquier cosa que nos rodea con un mínimo de tecnología. Ellos son los microchips y es que estos pequeños amigos han ido entrando a toda prisa en nuestras vidas, transformando, pues transformando todo más rápido, de manera más ágil. Todo se ha vuelto más cómodo, más seguro. Cualquier industria allá donde han penetrado que vendrían a ser pues, prácticamente todas. Quizás contando alguna rara excepción, la revolución electrónica los semiconductores, los transistores, los circuitos integrados han penetrado por cada rincón de nuestro planeta. Sin embargo, aunque con las noticias de la COVID y el impacto de la economía, así como otras crisis del último año, pues quizás ha llegado poco o directamente no ha causado el impacto que se merece. Y es que hoy existe una gran escasez de estos microchips a nivel mundial. Las razones son numerosas y las están sufriendo todos los países, los países fricantes, ¿se entiende? De momento, nadie se libra en mayor o menor medida. Por un lado, y cómo no, la pandemia y sus consecuencias en la industria, la mano de obra, el trabajo, los, los pedidos y el consumo. Pero también la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha empeorado la situación de emergencia. Y además, pues las razones naturales, razones ambientales como incendios, Sequías, tormentas e inundaciones. Y aunque todas estas razones son, o muchas de ellas, pues no son ajenas a la industria, y de una manera u otra las empresas saben cómo, pues, cómo mitigarlas, usar medidas para evitar riesgos, invertir en, en su prevención, seguros, stock de seguridad, eh, dualidad de proveedores, descentralización de la cadena de suministros, pues todo ello puede algunos seguramente más bien que otros pueden salir al paso. Aquí lo que ha pasado es que se han terminado por juntar el hambre con las ganas de comer, es decir, los diversos problemas en la producción han acabado colisionando con una fuerte alza en la demanda. Tan solo durante el pasado mes de enero, las ventas de microchips batieron todos los récords, alcanzando la barrera psicológica de los 40 millones de dólares. Los más afectados son los actores de la industria del automóvil. Algunas grandes marcas han tenido incluso que parar la línea de asamblaje a falta de los preciados microchips, de las cuales pues, directamente no pueden prescindir. Incluso los fabricantes de móviles. Samsung, concretamente, ha debido retrasar la presentación de su próximo Galaxy, el Galaxy Note. De hecho, es probable que ni siquiera saque el, el Note este año y directamente lo deje para 2022 otro gran afectado pues las empresas de entretenimiento por ejemplo concretamente las de las videoconsolas sony y microsoft han tenido que reducir la producción para evitar el paro y es que los microchips también son parte esencial de la industria armamentística estratégica para las grandes potencias y los microchips también están en nuestros móviles pero también están en nuestras neveras están en nuestros coches, pero también en nuestros termostatos. Están inst instalados en la lavadora, en, las en los lavavajillas, así como en los relojes o incluso en los juguetes de los niños. Y el problema es que la industria no es capaz de fabricarlos suficientemente rápido como para dar abasto a nuestra demanda. Decía que quizás la noticia ha pasado desapercibida, pero los gobiernos han hecho una prioridad de estado esta cuestión. Quien tiene la tecnología, quien tiene las patentes, quien, quien ostenta los diseños y también muy importante, la capacidad de fabricarlos, tiene las puertas del futuro abiertas de par en par. Para los gobiernos es una prioridad estratégica. Para los ciudadanos de a pie, como cualquiera de nosotros, es una cuestión de comodidad y nivel de vida. Pero para ambos es una necesidad, una adicción de la que no hay marcha atrás y es casi imposible desengancharse. Vamos a empezar por lo más esencial. Saber a qué nos referimos cuando nos hablan de, pues de eso mismo, de un microchip, de la electrónica integrada, las tarjetas, los, los componentes electrónicos o incluso los procesadores. Cuando escuchamos mencionar cualquier semántica de este tipo, estas palabras claves como las que acabo de mencionar, estamos hablando del mundo de los semiconductores y ya no la microtecnología, la nanotecnología. Es decir, el mundo de lo muy, muy pequeño. Un millón de veces más pequeño que un milímetro. Un microchip, mucha gente se refiere a ellos como una garrapata, por su parecido en la forma con este parásito. En francés incluso se refieren a ellas como pulgas, como pus. Obviamente, por la misma razón, su tamaño diminuto y el parecido con las patas y con el cuerpo. Pues un microchip no es otra cosa que un conjunto de componentes electrónicos. Eso sí, muy muy pequeños. Concretamente, para ser mmm, más específicos, lo que viene a ser una micra. Es decir, mil veces más pequeña que un milímetro. Pues este conjunto de componentes electrónicos están ensamblados sobre una pastilla. Una pastillita que vendría a ser un semiconductor. Normalmente silicio. Los componentes electrónicos no son otra cosa que pues que este tipo de componentes que oímos y que, que de hecho conocemos, resistencias, transistores, condensadores, etc., cuya función es reaccionar ante los impulsos eléctricos. Que ellos vienen cifrados en, en unos y ceros, para que cada uno de estos componentes puedan transmitir a sí mismo cierta información. Es decir, otro mensaje cifrado en unos y ceros. Pues todo este conjunto es tan pequeño y tan minúsculo que cabe en una cajita con una serie de patitas que sirven para conectar, establecer la conexión con otros componentes del circuito integrado y así finalmente transmitir un mensaje. Así creo que ya más o menos tenemos una idea y seguro que de hecho todos hemos visto uno, ya sea en, en una película, qué sé yo, al desmontar un juguete, una televisión, bueno en la caja del ordenador o incluso el cajetín de que controla las luces en el árbol de navidad. Pues de aquí todo parece relativamente sencillo y, y nada es cuestión de magia o, o a veces parece, aunque a veces parezca, algo imposible de realizar. De hecho la capacidad de desarrollar estos minúsculos microchips lo expuso de manera empírica el señor Gordon Moore, quien fuera por cierto el fundador de, de la famosa empresa de Intel y lo expuso en su ley de Moore y en ella se expone que el número de transistores, en un circuito integrado se dobla cada dos años. Y lo maravilloso de la teoría es que se verifica año tras año. Y además nadie ha podido ponerle límite en el tiempo. Por lo tanto, cada año somos capaces de diseñar nuevos microchips. Pero el verdadero desafío no es tanto diseñarlos, que sí, que de por sí requiere mucha capacidad y mucho talento, sino más bien que el, el desafío radica en la fabricación. Poseer la tecnología capaz de poner a punto los diseños que conforman cada que confirman cada año la ley de Moore es un verdadero desafío para empresas y para países. Y esto es porque cada salto tecnológico requiere siempre un desarrollo más delicado, requiere mejores procedimientos, máquinas más precisas y sobre todo mejor materia prima, la cual se traduce pues, en mayores inversiones con el fin siempre de mejorar la capacidad de producción. De hecho, la industria, al parecer, se ha terminado centrando sus esfuerzos de, me refiero a los esfuerzos de ingeniería y su potencial innovador en el diseño. Y poco a poco, lo que ha ocurrido es que han ido subcontratando la producción a terceros, a especialistas que han acabado convirtiéndose prácticamente en monopolios. Pero preguntémonos, ¿cómo hemos llegado a este punto? A este punto de escasez. ¿Cómo ha sido posible que exista... Que existan pues, pues tal escasez de componentes tan esenciales para la industria de nuestra vida diaria. ¿Es que acaso nadie, pues nadie lo ha visto venir? Pues el problema reside en realidad tanto en la demanda como en la oferta. La demanda, es decir, la necesidad de seguir consumiendo este tipo de artefactos en la vida moderna de la que estamos rodeados, ha seguido subiendo, subiendo, subiendo y creciendo en los últimos años. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos fabricar más y más y más y más? para satisfacer esa demanda. Pues en realidad el problema radica en el proceso de fabricación, como decía hace un momento. Para que lo entendamos, existen empresas, por ejemplo, en Europa que desde luego fabrican los microchips, aunque las principales y más y los más punteros del planeta en fabricación de microchips están en Estados Unidos y en Asia, concretamente en Taiwán, en Japón y en China. En Europa sencillamente Van, van con retraso en cuanto al escalón tecnológico. Y las empresas tienen enormes dificultades en fabricar lo que, lo que se supone que es el estado del arte. A lo mejor ellos fabrican componentes de microchips, qué sé yo, a 22 nanómetros, que vienen a ser, que es muy pequeño y que requiere mm, muchísimo conocimiento, que viene a ser 22 nanómetros, pues 100 veces más pequeño que... 100 y me estoy quedando corto, ¿eh? seguramente mil veces más pequeño el grosor de un pelo de nuestra cabeza. Lo cual está muy bien, pero es que no es suficiente. Porque hoy la industria pide para estar a la última, a la última del mercado, para para para, para estar preparado lo que viene el año que viene. Pide fabricar, ya no a 22, a 2 nanómetros. Lo cual demuestra el retraso de Europa y la, y la importancia de la investigación y el desarrollo. Bueno, mejor dicho, en este caso... Lo que se llama el, el RIT, que bueno un concepto que es muy famoso en los últimos años y se trata de la investigación y ya no el desarrollo, la investigación y la tecnología. Es decir, un departamento que ahora ya es muy común en las empresas, sobre todo las grandes, las, las que pueden obviamente invertir, para conseguir pues ya no desarrollar el próximo microchip del futuro, sino sencillamente desarrollar la tecnología que permita fabricarlo. Porque la industria, por su parte, ha conocido grandes traspiés en los últimos meses. Los taiwaneses, con, por ejemplo, con, con lo que viene a ser la mayor empresa que se llama TSMC, la mayor empresa de fabricación de semiconductores, TSMC pues, ha sufrido los efectos de la sequía en su país. Y esto ha parado la cadena de producción, y es que este tipo de tecnologías consumen cantidades ingentes de agua, hasta casi 160.000 toneladas métricas por día. Por ejemplo, un poquito más lejos de Taiwán, en Japón, la, la empresa AKM, que es japonesa, fue, en su, en su, bueno, en su caso, pues fue devastada por, por un incendio. Y luego la inusitada ola de frío que ha asolado Texas, que se yo, hace apenas pues, tres meses, pues también ocasionó pérdidas y retrasos en la producción. Pero ya no es solo la complejidad y el conjunto de casualidades en forma de desastres naturales que. Que han ralentizado la producción. También hay que pensar que esta industria es prioritaria y por lo tanto existe un tablero de RISC en el mundo para controlar la producción y disponer de los mejores trabajando para ellos sin trabas. Taiwán, por un lado, que mencionaba hace un momento que tiene la mejor, bueno, la mejor, la, la empresa más puntera en la construcción y fabricación de microchips. Pues que Taiwán es un país que está constantemente amenazado por la China popular. Bueno, tanto es así que China obliga al resto de los países a llamar a la isla de Taiwán la República de China, para que quede fuera de dudas el control o el deseo de controlar de la China continental sobre la isla. Pues esta amenaza toca de cerca a Washington, a los Estados Unidos, quien, país amigo de Taiwán, de la, de la República de China, pues necesita su know-how, su conocimiento para poder sacar la producción de todos los procesadores que diseñan sus empresas. Intel, sin ir más lejos. Y tanto es así, dentro de la estrategia global geopolítica sobre la fabricación de microchips, que incluso la administración de Trump y de Biden de los Estados Unidos, que también el Pentágono y el Congreso, todos desean a toda costa traer parte de la producción de Taiwán a los Estados Unidos para minimizar los riesgos. De hecho, sin ir más lejos, en los Estados Unidos se habla de crear ya una oficina dentro del Ministerio de Comercio específicamente para controlar la capacidad industrial del país de, bueno, y asegurar el apoyo de la producción de bienes esenciales, como por ejemplo microchips. Y la estrategia a corto plazo pues, es resolver la escasez. A medio plazo, asegurar el aprovisionamiento de, de, de la industria, especialmente la del automóvil. Y a largo plazo, Estados Unidos desea poner una fábrica en Arizona, como decía, parece ser en Arizona, para localizar localmente la producción. Aunque de momento todos seguirán a la cola y a expensas de, bueno, que la empresa de lo que la empresa taiwanesa pueda fabricar. Un desafío estratégico que pone a Estados Unidos y a China a la zaga y a mirar con ojos de envidia y amistad a la pequeña isla del Pacífico, antes tan conocida por sus artículos de plástico de bajo coste, sus Made in Taiwan y hoy deseada por su experiencia y su presión en el mundo de la electrónica. Debemos ser conscientes de una cosa, una verdad absoluta y de la que a veces no nos damos cuenta. Y no por nada, sino porque estamos terriblemente acostumbrados a ver todos los productos que consumimos en su forma final. Un reloj, un frigorífico, un móvil, un celular, el, el micrófono por el que hablo o el ratón que estoy usando para, para producir este programa, o incluso en la silla en la que me siento, o, o más simple aún, un muelle, un tornillo, una brida o un clavo. Y es que todo comienza, todo esto, todos estos productos comienzan con las materias primas. Y las materias primas comienzan en los bosques, comienzan en las minas de extracción. Y quizás en los casos más sofisticados, en los laboratorios. Pero en su mayoría, todo lo que nos rodea, como producto final, nace en una mina. Porque bien habrá que extraerlo, habrá que convertirlo, tratarlo, purificarlo, añadir suplementos para conseguir que sea más resistente, como por ejemplo el acero inoxidable. Habrá que cortarlo, en la geometría en la que se, se deba vender, barras, bloques o virutas. Y a partir de allí, comienza la fabricación de un producto. Si un país desea controlar una industria, ante todo debe controlar las materias primas que la conforman. No es necesario que un país, que sé si yo, como España, o, o la Unión Europea, pues obtenga todos sus recursos de su propio suelo. No, porque madre naturaleza es caprichosa y los ha desperdigado de manera aleatoria por la superficie del globo. Pero al menos hay que tener buenos acuerdos con los países que las proveen. Hay que estar en paz con todos ellos para así asegurar el aprovisionamiento en tiempo y en coste y dar su brazo a torcer de vez en cuando para no enfadar a su vendedor y si no, tu industria lo, se resentirá. Esto en su conjunto, sobre todo la última parte, es lo que se llama hacer política. Sonreír, prometer y aparentar para mantener la industria viva y dinámica y por extensión pues los puestos de trabajo. Y por último, el voto. Porque lo más importante para un votante es tener trabajo. Con eso se cubren las necesidades primarias y el resto ya vendrá. Así que como decía, o estás a buenas con todos, o, y no te metes con nadie, algo tipo, tipo Europa, o decides controlar tú, tú mismo, tus propias materias primas. Fundamentalmente es la estrategia de las grandes potencias. ¿Por qué creéis que a menudo vemos conflictos diplomáticos o incluso militares, tan solo por, por pequeños pedazos de tierra. ¿Qué sé yo? Por un atolón perdido en el Pacífico, islas abandonadas o rincones desérticos y estériles donde, donde, donde no vive nadie y no quiere vivir nadie. Y es que no se trata de conquistar terreno como en un videojuego. Se trata de materias primas. Porque un atolón perdido en el Pacífico te otorga directamente un perímetro de 370 kilómetros de aguas desde la costa y si ahí hay pretorio pues es tuyo porque un pedazo de desierto puede tener minerales como fosfatos como es el caso del Sahara occidental es decir que todo pedazo ridículo cuenta para potencialmente controlar una industria si China desea controlar la industria de la aviación con el desarrollo de los nuevos los C-909-919 de la empresa Comac, que, que ha lanzado hace bien poquito, entonces deberá, deberá controlar el mercado del aluminio, el titanio y los materiales compuestos. Además, por cierto, de tener mucha mano de obra muy especializada y de gran valor añadido, eso por descontado. Tiene que saber diseñar y fabricar un avión, que no es como montar una nevera o, o montar un juguete. Los microchips y los componentes electrónicos pues es exactamente lo mismo. China y Estados Unidos deben tener unos ingenieros de gran, de gran capacidad para el diseño. Pero también conocer, deben conocer las herramientas de fabricación y controlar las materias primas. Y eso no es tan sencillo. Para, para Pekín, por ejemplo, los microchips se, se le atragantan. Y es que es uno de los puntos débiles del gobierno de Pekín. China no es autosuficiente. Y tan solo produce el 30% de los microchips que necesita. Y eso hablando de microchips en, en general. Porque concretamente para los más sofisticados, los, chicos, los microchips más complejos, es decir, aquellos punteros para los programas, que sé yo, espaciales, el desarrollo armamentístico, la industria de la aviación y del automóvil. Es decir, la, lo que viene a ser las commodities, las, com, las commodities, los mercados claves para el desarrollo de una industria, que sería lo que ponga, lo que le ponga a cualquier país, en los primeros puestos mundiales, pues para esas industrias, para, para ese tipo de microchips, apenas puede proveerse del 5% de manera autónoma. Y esto demuestra el punto débil y las fuertes lagunas que tiene la China en materia de fabricación. Y tampoco está muy lejos del cliché, me refiero al típico estereotipo del Made in China, con juguetes y toda esa cantidad de chatarrilla que se compra en las tiendas de, de todo un euro... Donde todo, es que, todo, todo eso es Made in China. Pero ojo, no nos engañemos, no nos dejemos llevar por las apariencias. Vaya, que, que China acaba de poner un rover de esos de investigación científica sobre la superficie de Marte. Pero bueno, desafortunadamente para China, su capacidad de fabricación de semiconductores, me refiero, del año pasado, pues era algo así como el 15% del total mundial. Que parece que no está mal. Quizás para España. No estaría mal fabricar el 15% de, de, pues eso, de la producción total de, de semiconductores o de microchips. Pero es que China tiene grandes ambiciones. Y en su último plan, plan de 10 años que lanzó en 2015, su objetivo era alcanzar una tasa de autosuficiencia del 40% para 2020. Ya llegan tarde. Y del 70% para 2025. Lo que demuestra que los semiconductores... Es una de sus prioridades, pero que se les ha atragantado. Y las, las, las, empresas, las empresas chinas lo saben. Y como el negocio es fuerte y la demanda sube, y desean ser independientes, pues han acudido a los expertos. Se han ido a Japón a reclutar lo mejor de cada casa a base de cómo funcionan las cosas, a base de talonario. Han conseguido hacerse pues con equipos de expertos, ingenieros todos ellos japoneses que conocen muy bien lo que hay que hacer, qué teclas hay que tocar y dónde hay que meter el dinero para alcanzar el objetivo. De hecho, estos ingenieros japoneses que llegan a China pueden percibir 5, 6 o incluso 7 veces su salario original en Japón. Ojo, es que no, no es tontería. Y es que cuando se, se quiere un equipo con los mejores, pues no hay nada más sencillo en el mundo que reconocer la experiencia y el valor añadido y reconocerlo con un buen sueldo. Y es así, no de otra manera, que los Estados Unidos van a replicar una fábrica de la empresa taiwanesa TSMC, la que mencionaba antes. TSMC es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es la mayor empresa de semiconductores del mundo. Y la van a replicar en Arizona, para comenzar a localizar parte de la reproducción en casa. Una estrategia que si no me equivoco nació con, con Trump, y que desde luego, mmm, bueno, de la que la administración Biden no creo que se desvíe. Y luego por su lado, China, pues también continuará su propia carrera. Una carrera que tiene el objetivo de asamblar sus propios microchips, construyendo transistores de 3 nanómetros. Es decir, lo que vendría a ser, antes lo he dicho, yo no lo recuerdo, pero una milésima parte del diámetro de un pelo humano. Una carrera que requiere mucho talento, mucha agua, eso desde luego, la mejor tecnología y la más puntera. Los mejores ingenieros, requiere grandes sumas de inversión, mucha diplomacia, algún que otro conflicto por el control de ciertas áreas de producción y explotación de minas, mucha estrategia geopolítica y todo esto no tiene fin. Al menos nada indica de momento que vaya a terminar.